Seguimos en este contacto diario en el día de hoy que es viernes 6 de marzo del año 2021, la antesala del fin de semana y con nosotros como siempre, verdad, nuestro amigo el senador de la provincia Duarte con nosotros en el día de hoy en la entrevista VIP con quien nosotros vamos a conversar diversos temas, pero queremos dar la bienvenida y saludarlo. Una vez más aquí en Contacto Diario. Saludos, señor senador. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Víctor. Buenos días, doctor Romero, y a toda la teleaudiencia y redes, audiencia que los de los señores, día a día en contacto diario. Así mismo, lo bien de verdad. Una vista espectacular, señor no, senador, donde usted está ubicado, sí, donde, sí, de verdad, sí. que, que hermosísima. El, el, el y, brinda vino ahí, pero a nosotros y, no y nunca Y quería, quería, como que nosotros lo disfrutáramos de esa vista, hermosísima. Sí, no echara vaina. Que estamos nosotros disfrutando y todo el público de contacto diario. Qué bueno que está con nosotros, eh, senador por la provincia Duarte, licenciado Franklin Romero. Estamos nosotros pues casi obligados a seguir con este tema y es, eh, senador, con respecto a las a las obras que hablamos hace un tiempecito y que ya en cuanto a, a lo que es la disposición tanto del gobierno como la gestión de Franklin Romero, pues estamos a la espera, ¿verdad?, de que eh, se inicien ya las, las, el, las obras que fueron prometidas y que, Mucha gente señor senador pues Está a la espera de que ya Se inicien esas acciones ¿Qué tiene usted que decir ante esta situación? A ah, espera Hay algunos incrédulos Pero <risas> para que más seguros Y más confiados eh, Pudimos apreciar en el discurso De rendición de, de cuentas El señor presidente Luis Abinader Cómo mencionó esas obras Justamente eh, Que en varias ocasiones mencionó la provincia de Duarte San Francisco de Macurís en una ocasión mencionó estas obras específicamente... ...que es el ordenamiento eh, de San Francisco de Macorís... ...en lo que tiene que ver con infraestructuras del no, Estado. Luz, eh, eh. Te cuento que ya los planos se terminaron... La otra que estaba en proceso final... ...ya están terminados, depositados en el ayuntamiento... ...ya los arquitectos, ingenieros, eh, estructuristas, eh, ...todos los que trabajaron en esos planos... Pues ...ya incluso cobraron su dinero... ...para que vean cómo vamos de avanzado... ...y ya estamos dando los toques finales... ...para el primer desembolso... ...y empezar la ejecución de las obras... ...recordemos, las normativas... ...el procedimiento... ...de eh, hacer las cosas bien... ...en este acuerdo... ...donde participa la universidad... ...donde está, donde participa la UAS... ...la Cámara de Comercio... ...donde participa la Iglesia... católica, donde participan las Iglesias... ...Evangélicas y demás que estamos como pecedores, pues tenemos que hacer cosas de una forma transparente, de una forma eh, normal, como debe ser, y, a que, y que sea al menos costo para el Estado Dominicano, para el Dominicano. Las obras, mientras en popa, eh, y ya ustedes eh, los pueden invitar, cuando tenemos ya el primer Picasso o el primer Palacio, a la primera obra que vamos a iniciar. Es una, es una costumbre que nosotros los dominicanos tengamos un poquito de escepticismo cuando, cuando, cuando se anuncian muchas cosas al mismo tiempo y, y, y porque no han acostumbrado a eso, tú lo sabes Franklin, porque el, eh, pero hay que tener el, la, la, la esperanza de que hemos visto eh, que ha, la situación ha cambiado, donde hasta una obra que, esté, que no esté el mismo pueblo de, en, de acuerdo se ha ido... Eh, consensuando, y, y eso es la, la, la razón por la cual hay un poquito más de esperanza en esto. Si nosotros queremos que ya San Francisco de Macorís agilice, que, y con tu, con tu ayuda, ya que eres el que está encima de de esa de eso que nosotros queremos como desarrollo para San Francisco de Macorís, pero vuelvo y recalco como siempre a lo que me toca, lo que yo soy, lo que yo. Lo único que sé hacer, yo no soy el carpintero, ni ingeniero, ni agrimensor, yo soy médico. Lo que, me, lo que me interesa a mí, Hospital San Vicente de Paúl. Perfecto, Sergio. Hospital San Vicente de Paúl. Yo puedo ser garante, de, porque fui garante de la aprobación del presupuesto de que apareciera una partida para la continuación del hospital. Y nosotros tenemos 500 millones de pesos, y yo como parte de, de, de los que tomamos ese presupuesto y parte de lo que es ese hospital, porque recordemos que una iniciativa mía en la Cámara de Diputados eh, solicita poder ejecutivo la construcción del hospital y luego ya he puesto en, en presupuesto y ya luego he puesto en ejecución. En, este, en esta ocasión ya en un gobierno nuestro eh, le estamos dando continuidad a lo que es la terminación o la continuación de la construcción del hospital y usted puede estar seguro que cuando yo empeño mi palabra, cuando yo me atrevo a salir aquí frente a las cámaras, frente al pueblo, a hablar de una obra que se va a hacer, es porque tengo todo, todo, todo, lo más mínimo lo tengo sobre la mesa, sobre el tapete de que las obras se van a hacer. Por eso puedo hablar con fuerza, por eso puedo hablar con mucha seguridad de que esas obras se van a continuar. Es la intención del señor Presidente de la República de nosotros como senadores es la intención del partido revolucionario moderno cumplir con la gente y es la intención del Estado darle continuidad por primera vez a las obras que pasan de un gobierno a otro eh, usted comenzó sus palabras cuando hablábamos de que mucha gente eh, se ha mostrado preocupada y usted dice muchos incrédulos ciertamente eso es cierto lo que usted dice yo creo que no hay razón para eh, alimentar esa incredulidad sino como decía Sergio lo que pasa es que el, nosotros como pueblo hemos sido ah, engañados tantas veces y, y tal vez por esa es la razón que en algún momento se desespera pero el senador Franklin Romero usted ha dado muestra de que como decíamos precisamente cuando era diputado en un programa eh, que hicimos con usted, bueno, el diputado, el senador no, no está para construir, pero sí para ser gestor, para ser mediador y hacer que las cosas se hagan. Yo entiendo, señor senador, que lo que usted ha hecho y lo que está haciendo es eso, cumpliendo con su deber, siendo el gestor, eh, interviniendo para que las cosas se hagan tal cual se deben hacer. Yo creo que en vez de ser incrédulo nosotros estamos sorprendidos por la forma tan rápida con que el gobierno ha atendido esta gestión que se ha hecho aunque hay mucha gente incrédulo, pero hay mucha gente, Franklin Romero, que sí cree en que estas obras que ya se prometieron, que esperaban en cualquier momento, cuando se agote todo el proceso legal, como usted muy bien establece, pues ya podemos ver, o podremos ver que, que se le dé inicio a estas obras que ya están prometidas. Bueno, y ustedes también, como ciudadanos, como comunicadores, que también deben ser parte de los veedores, eh, de fiscalizadores, de que ese dinero... Eh, del Estado, el dinero del pueblo, sea bien utilizado, eh, deben estar pendientes. Eh, cuando digo de la ingresión de la persona que a veces no están tan hacer, eh, ahí tenemos la muestra de lo que es eh, la, la repavimentación de la carretera de San francisco -Contoa. Sí, sí, sí. señor, en tres días nosotros vamos a venir y ah. vamos a empezar, porque de la forma que lo hicimos es seguro de que se base Y cuando hay una voluntad de un senador, con la voluntad de un ciudadano, pero hay también una responsabilidad de un gobierno, de un presidente, y asume, créanme que las cosas se dan. Yo creo que Frankly va a tener que hacer una escuelita una política, porque <risa> hemos visto que uno de los políticos que, que con mayor crecimiento que ha tenido en los últimos 15 años eh, en materia de política y en materia de accionar político, porque una cosa es hacer política y otra cosa es ver las acciones que, se, que, ve un, que hace un político ante su, su gestión en, en, el, en el Senado, en la Cámara de Diputados. Y, y, y si tú te pones a pensar, hay personas ahora mismo en, en tres meses que ha, eh, ha pasado una contienda electoral Tú haces una encuesta y preguntas por los diputados o los senadores de la provincia de Duarte y si ha, y si te mencionan dos es mucho porque se olvidan porque así mismo ellos olvidan que fueron elegidos y así mismo ellos olvidan que son gestores de lo que pues, se puede hacer en su región ya sea con el presupuesto ya sea con muchas cosas. Yo creo que eh, Franklin le ha enseñado yo creo que el, para nosotros el, el, el mayor crecimiento de materia política y en materia nacional que ha tenido San Francisco de Macorís ha sido Franklin, Franklin Romero, porque su, su, su, sus obras están ahí, y sin no decir porque es mi amigo, o, o es porque eh, cualquier otra condición no es una, no es, es, si, si lo hace, si se compara, tú te das cuenta que en el tanto del ámbito de cualquier entidad política siempre es bien valorado, o sea que eh, la acción eh, y, y el, y el respeto que se ha ganado, yo creo que es más que bueno, yo creo que debe hacer una escuelita, porque... Cuando, cuando, cuando él se vaya de la política, por lo menos tengamos mayores representantes en el Senado y en la Cámara de Diputados para así seguir dándole continuidad a este crecimiento. Cuando nosotros, señor senador, hablamos, que cuando usted dice que también nosotros como comunicadores debemos convertirnos en veedores, precisamente por eso se genera este contacto y esta llamada, porque cada vez que hay situaciones como esta, pues acudimos a la, a la fuente para que sea usted de viva voz, pues nos oriente y deje bien claro cómo anda la situación. Es por eso eh, que y nosotros. Y usted, ustedes son responsables justamente haciendo ese contacto diario. Eh, con las autoridades porque ustedes son los que hacen que cada cuatro años el pueblo pueda ver por quién va a votar, por quién va a ir a las urnas eh, pueda medir el trabajo de cada uno porque cuando pensamos en las próximas elecciones nos olvidamos de nuestras obligaciones ahora cuando pensamos en las próximas generaciones entonces pensamos en la obligación que tenemos que nos eligieron por estos cuatro años entonces bueno. eso es nosotros hemos hecho, hacer un cambio, hacer que la gente pueda creer, que la gente pueda ver eh, que nosotros lo que queremos dejar es un legado, eh, ya esa responsabilidad que tenemos, esa gran cantidad de personas que votaron por nosotros, nosotros tenemos esa responsabilidad y sí. lo estamos haciendo por estos cuatro años, por los cuatro años que votaron por nosotros, no pensando en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones, en el legado que vamos a dejar. Yo creo que eso es eh, 100% real, sobre todo esa frase que usted acaba eh, de, eh, de mencionar, que si se piensa en las generaciones, deben pensar en las obligaciones y no en las elecciones. Excelente, señor senador. Bueno, el, antes eh, de irse. No, yo, escúchame, señor, no sí. antes de irse, porque queremos hablar, sí. eh, señor senador, con respecto al proceso de vacunación eh, ahí que, que, voy. Sí, que el pasado es, ahí que martes voy pregunta. se inició aquí mira, en San Francisco. Mira, en lo cual, que pasa... Eh, es, yo quería primero, van a decir, bueno, a Franklin parece que le dio algo a, a Sergio, pero lo que me dio fue una noche ahí, mala noche. Mire, yo le voy a decir algo. Normalmente nosotros vemos que eh, las cosas que hacen eh, los políticos siempre se debe a un proselitismo, a una a una, buscar una, un, una ganancia política a cada acto que se que se, que se hace por eso eh, entre la ética yo digo que la gente que tiene ética es aquel que no espera compensación sino satisfacción o sea, usted tiene ética usted no me va a decir estrujame eh, eh, eh, eh, su ética a mí para, para buscando que yo lo alabe sino no busca compensación sino satisfacción y una de las satisfacciones que vemos es que la oficina senatorial, senatorial, no estoy diciendo la oficina de Franklin Romero, no estoy diciendo la oficina de... de no, la oficina senatorial de la provincia Duarte, ¿m? de la provincia Duarte. Para muchos eh, empezaron a... Algunos de los hayers comenzaron a, a decir que ¿por qué en la, en la, en, empieza a vacunarse dentro de ese recinto si eso es una oficina política? Que eso es una oficina, eso es para, para ganar puntos. Yo creo y se ha demostrado y se ha llegado a una conclusión, y todo el mundo sabe que eso es una oficina del Senado del, de, la, de, la, de la provincia Duarte. Ah, que tuvo una iniciativa eh, bien importante y que tenemos cara senatorial en, el, en, la, en la provincia. Sí, eso lo hizo Franklin, pero no creo que le estaba sacando ningún partido político a esta acción nación que es no más que la, el es el, el, el, o sea, como el, el pensamiento humanista que tiene que se vio bajo, ese, bajo, esa, bajo esa lámpara, ya que ahí no, no tuvo que ver ni blanco ni morado ni rosado, ahí tú solamente había una cosa vacunar a, a, a personas por encima de 70 años, solamente así que. Nosotros eh, ya hemos contestado respecto a eso. Es lamentable que siempre quieran sacar el morbo, quieran sacar eh, la parte negativa de las cosas, cuando lo positivo es mucho más. Pero también lo, lo vemos también como una crítica constructiva, eh, porque cada quien puede opinar al respecto, eso es la democracia. Nosotros no juzgamos a quienes eh, piensan mal de que estemos utilizando las instalaciones de la oficina genatorial para llegar a los ciudadanos. Porque eso es lo que estamos haciendo, darle una calidad de vida a esos envejecientes, que no tengan que trasladarse a un kilómetro, dos kilómetros, cuando tienen ahí una infraestructura que les permite... Y hacer con la casa, comodidad, como, y con la comodidad, Y con la comodidad. como se con la comodidad. Entonces, eh, ahí no estamos mirando, ahí no hay un letrero que diga, para atender gente del PRM, para atender gente del, No, no, nosotros no tenemos ciudadanos sin bandería política. Porque nosotros eh, tenemos bandería política a tener las elecciones, al ser electos, gananciosos, representamos a todos y a todas los dominicanos y a todos y todas los provincianos de Duarte. Entonces, nosotros no tenemos bandería política. Nosotros eh, lo que tenemos es un respeto por el ciudadano por el que votó y por el que no votó, porque nos debemos a todos por igual. Yo creo, señor senador, que esas son inquietudes que desde mi punto de vista ni siquiera merecen respuesta, porque aquí como quiera, eh, haciendo hay problema y no haciendo también hay problema, lo que hay que... Ese, ese, y sí, y que ese tipo de cosas no lo distraigan, y siga haciendo el trabajo. Por eso, y me vuelvo gustó, y le digo, me, la ética no, es, no quiere compensación, un, es satisfacción. Me gustó esa frase, y las, las, se la voy a recordar, en dos o tres años se la voy a volver a recordar, cumpliendo con sus obligaciones, se piensa en las nuevas generaciones, es así que tenemos que trabajar, ese debe ese es ser el, el logro ¿Eh? que tú te vas a lanzar para, para cerrar con la audiencia de ustedes sobre <ríe> ese caso le voy a decir lo mismo que dije ayer en otro programa yo prefiero que me juzguen por haber cedido las instalaciones que me juzguen por haberse la negado a <ríe> con eso, Excelente. Con, con, eso <ríe> con eso terminó y con eso terminamos esta intervención <ríe> Con el señor senador Frank Franklin, gracias de verdad por compartir con nosotros y como siempre atendiendo ese llamado, ese es nuestro objetivo, no ten, no estamos aquí para eh, eh, decir las cosas buenas que hace, claro que sí, para decir las cosas buenas que hace, pero también las cosas que nosotros entendamos que no están correctas, también para eso estamos aquí como comunicadores. Gracias Franklin por, por compartir con nosotros. Franklin Romero, senador por la provincia de Duarte, estuvo con nosotros en el día de hoy aquí en la entrevista a VIP. Nosotros vamos a una pausa y al regreso venimos con nuestro compañero Ariel Núñez en cinco minutos en contacto con los deportes. No le cambio y que en breve regresamos.